con todos los limeños aquí visitando el taller de artes plásticas de Pablo Alfonso de Uruguay y lo que quería preguntarle, o quiero saber al menos yo tengo curiosidad de preguntarle por qué vino a Lima para desarrollar su arte Bueno, realmente Lima es una ciudad que, que me inspira me inspiró para para venir aquí y, y plasmar todo lo que mi interior artístico me lleva a plasmar en, en el lienzo. Y bueno, eh, podríamos decir que una de las ciudades que más me inspira es Lima justamente. No sé si está respondida la pregunta. Sí, está bastante claro. Mira, por ejemplo, nos podrías de repente ayudar a personas como yo que me gusta el arte, me gusta mirarlo y en algún momento he querido intentar pero yo de dibujo no sé nada, pienso que hay muchas personas como yo que tal vez puedan estar queriendo preguntar a un profesional qué tips o qué consejos nos puedes dar para poder nosotros mejorar nuestros dibujos o hacer cositas chiquitas como para principiantes ¿Cómo nos puedes ayudar? y te, Yo les diría que, que se larguen si les gusta dibujar que, que lo primero que hagan es este, buscar algún taller o, o pueden comunicarse conmigo que ya también podemos formar algún taller eh, pero en definitiva que se larguen a dibujar y bueno, la práctica hace al maestro. Lo importante es que se larguen, que, que saquen el artista que tienen dentro, que puedan eh, animarse sin miedo, ese miedo típico que, que nos lleva de repente a no crear, a no, a no largarse, a, a pintar, a dibujar. No, no hay mucho misterio en esto. Sí, obviamente hay técnicas que se pueden aprender. Eh, eh, la composición del dibujo eh, eh, la pintura los colores primarios complementarios, lo típico pero eh, lo, lo, lo fundamental lo bueno es que se larguen que se larguen que se larguen a pintar que, que se animen por ejemplo yo desde hace días estoy queriendo dibujar una mariposita media así gótica, para decorar, uh -huh. pero como te había mencionado antes, por ejemplo, ¿cómo podría yo, sin tener nociones de proporciones, o cómo me podrías tú dar algún dato, algún tip para yo, de repente, lanzarme a hacer mi, ma mi mariposa? Y hay, hay muchas, eh, muchas... Para el dibujo en sí, como base que va a servir para la pintura de tu mariposa, Podemos tomar la medida, por ejemplo, de, de, de un bastidor, que en este caso este tiene 60 por 80, lo dividimos a la mitad, 40 por este lado, que es la, la, la altura máxima por, por 30 de ancho, lo dividimos, trazamos una, una, una línea, dos líneas, perdón, y ahí toma, vamos en referencia a una fotografía, por ejemplo. Podemos ir tomando las medidas, ¿verdad? En la fotografía, para empezar, está bueno para un aficionado. Eh, podemos hacer lo mismo que hicimos acá. Y lo llevamos, lo podemos hacer eh, del tamaño, por ejemplo, si la fotografía de la mariposa que tú quieres hacer ¿no? mide por ejemplo, digamos, 10 por, por 5, pongámosle, hacemos 10 veces más grande, entonces queda... lo, lo hacemos 10 veces más grande, entonces lo multiplicamos y, y lo llevamos al lienzo. No sé si quedó clara la explicación. Más o menos. Yo quiero una mariposa en un, para ponerlo en un cuadro chiquito y decorar mi baño. Entonces, en ese caso se necesita igual dividir el... el, el, el ¿Las medidas? Yo, yo, en realidad, normalmente eh, trato de, de, de llevar proporcionalmente el dibujo multiplicándolo varias veces, no en el caso que sea una fotografía. En el caso de la realidad pa, eh, pasa exactamente igual. Se divide el lienzo y se van tomando las medidas de la realidad. Eh, una mariposa, te digo, el caso de tomar una fotografía porque para un aficionado se le, se le puede complicar eh, dibujar o plasmar una mariposa en movimiento, es, es complicado. Eh, y bueno, por eso digo, se te, se te va a ser más fácil plasmarlo en, de, desde una fotografía, tomando una fotografía como ejemplo. Y después la pintura, eh, no sé si tienes alguna pregunta con respecto a eso. ¿Cómo podría por ejemplo, conseguir colores pasteles para pintar mi mariposa? Eso se va mezclando el color, ¿no? se van mezclando los colores de, eh, según el tipo de, de color que quieras, más allá de que sean pasteles, hay que ser un poquito más específico en ese sentido, porque, eh, por ejemplo, eh, para mezclar un color como el que llegué acá, aparentemente es amarillo, pero tiene eh, es un color bastante... Similar al pastel, digo, es un color amarillo como base, amarillo calmio, con un toque de, de azul, eh, tiene un toque de rojo y, o sea, carmín, y tiene un toque de blanco también. Entonces se va llegando de a poquito y se va mezclando. Habría que ap aprender la, la teoría del color y la mezcla, ¿no? De primario, secundario, etc. Ok, en tu taller entonces nos vas a enseñar también a cómo llegar a todos esos colores. Por supuesto. Aparte, animo a las personas que puedan tener alguna inquietud, que puedan escribir aquí abajo eh, las preguntas que, que deseen hacerle a Pablo y aprovechar, digamos, que está compartiendo con nosotros eh, su arte. Muy bien. Sí, serán bienvenidas todas las preguntas. Eh, y bueno, todo aquella, que quiera, todo aquella persona que quiera arrimarse al taller lo puedo hacer, y este, bueno, a las órdenes. Ok, entonces tú estarás publicando en tus redes eh, acerca de la fecha de este taller que seguramente pueden aprovechar las mamás en llevar a sus hijos para poder aprovechar un poco las vacaciones y hacerlas un poco más útiles. Totalmente, totalmente. La idea también es este, compartir con, con, con alguien por ahí eh, un gran taller, la gran velada que se va a llamar, que va a ser próximamente también, donde vamos a estar compartiendo nuestro arte a nivel de, de, de artes plásticas, pero también van a, va a haber, un, como dice la palabra, la gran velada, van a haber este, velas artesanales que, que van a, a, este, a, a darle un marco eh, luminoso, podríamos decirlo, de una manera al taller y al en general a la gran velada, ¿no? Ok, Pablo, ¿algo más que quieras agregar al diálogo? No, que se animen a pintar, que se animen. Que, que, que, que no hay que dejar de lado la cultura, que se está perdiendo La un poco. cultura, fundamentalmente, este es un país rico en eso, en cultura. Desde hace miles de años, eso no lo descubro yo. Y hay muchos jóvenes que, que veo que les gusta la pintura que tienen que arre, este, arriesgarse. Arriesgarse, no, digo, animarse. Lanzarse animarse, y animarse. Lanzarse, animarse a, a pintar y a plasmar lo que sienten en lo profundo, porque en definitiva es, es el arte es expresarse, expresar lo que uno lleva por dentro. Perfecto. Bueno. bueno, tal vez algún número de contacto, cómo podemos hacer si, por ejemplo, eh, queremos eh, conseguir una obra tuya, si en... es que vas a organizar algún, alguna galería mostrando tus trabajos. Eh, obviamente que en la descripción vamos a dejar el Instagram, el Facebook eh, y también un número de contacto en el que puedan eh, comunicarse vía WhatsApp. Perfecto, muchísimas gracias Pablo por tu tiempo, ya no te interrumpimos más, vemos que estás en pleno trabajo, sí, muchas gracias, entonces hasta la próxima. Hasta la próxima.